y a esto sumarle que cada día salen una cantidad importante de números que dan ganador a uno y otro candidato. Estamos a un mes de la contienda electoral que elegirá a quienes llevarán las riendas de nuestro país en el marco del escenario, de un escenario que no se previó. El COVID-19 ha puesto en pausa al mundo ante la peligrosidad de una pandemia que se ha llevado la vida de millones de personas. El conteo regresivo para las elecciones del 5 de julio continúa imparable. En el país, varios factores influyen en el esperado proceso electoral. El esperado debate, por algunos sectores, de los principales candidatos a la presidencia. La peligrosidad que significa un posible contagio de coronavirus, sumado a las múltiples encuestas que han salido a la palestra pública en los últimos días que presentan diferentes datos sobre los mismos candidatos. ¿Qué esperan ustedes para este próximo 5 de julio, amado José Rosa? ¿Qué esperar con todos estos elementos que tenemos sobre la mesa y sobre el ambiente político de nuestro país? Eh, llegar a una conclusión a estas alturas del juego todavía es muy difícil. Yo no soy predigitador. <risa> Nunca me ha gustado la prestidigitación, porque uno, independientemente de que tenga experiencia acumulada, información acumulada, eh, cuando tú das una, una, un pronóstico, tú pones en, en juego la visión que tú tengas de la realidad. La visión que yo puedo tener en este momento de lo que va a pasar, lo que pudiera pasar, pudiera, porque eso puede cambiar y la política se nutre día a día. Eh, hay en la historia de la reciente del mundo acontecimientos que han cambiado totalmente, han mirado la tortilla de un acontecimiento. Se esperaba una cosa y una simpleza provocó que eh, eso cambiara. Entonces lo que podemos ver es, veo en las encuestas que hay, primero hay una guerra de encuestas. Hay un conjunto de personas tratando de convencer a los demás de que su opinión política es la que debe y va a ganar. Eh, y nosotros, de alguna manera, estamos analizando lo que está pasando. Ahora bien, yo pienso que, indudablemente, aquí hay, una, aquí hay un escenario. Un primero, un segundo y un tercer lugar. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo en, en ese mismo orden. Pero no creo que nadie se vaya en primera vuelta todavía porque siento que en todas las encuestas que he visto, Luis Abinader no ha roto un techo que tiene, que no le permite subir. Eh, indudablemente que Leonel Fernández ha ido aumentando su, su popularidad por, por, por muchísimas razones, pero tampoco ha llegado a números que pudiera de alguna manera ganar en primera vuelta, o quedar en primer lugar en la primera vuelta. Lo que quiere decir que el asunto se va a mantener ahí, primero, segundo y tercero. Ahora bien, aquí, aquí hay un tema también que es el tema de la Junta. ¿Qué pasará con la Junta organizando esta, esta, estas elecciones? Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que me ayuden a lucrarla. ¿Qué debería hacer la Junta con aquellos ciudadanos dominicanos que tienen derecho a ir a votar, que son positivos del coronavirus, que están en, en cuarentena en sus casas y que todo el mundo lo sabe porque se lleva un registro? de quiénes son. Lo que quiere decir es, ¿se le permitirá ir a votar? ¿Se, abre, ¿Se habilitará un espacio específico para que ellos voten o un horario específico para que voten esas esa persona? Porque prohibirle que voten o decirle que no porque tienen el virus, entonces se le estarían violando derechos fundamentales. El derecho de elegir, que es un derecho fundamental. Ese es un tema. Ese y otro tema son las cosas que van a poner a prueba la Junta y su interés en el proceso electoral. Muchas gracias. Muy bien, ahí, Muy bien está amado. ahí. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestro compañero Fulvio allá desde su casa. Bueno, Carolina, gracias. En esta guerra de encuestas lo que se evidencia es un deseo de crear en la ciudadanía eh, percepciones, verdad. Ahora bien, cuando usted analiza en qué se basa el candidato oficialista, el gobierno para hacer eh, su trabajo, se basa en la utilización del re, de los recursos del Estado. Tiene el Ministerio de Obras Públicas, tiene el Plan Social, tiene la Cancillería, porque él hace la veces de canciller, él hace la veces de rescatar eh, dominicanos. Ustedes van a ver, eh, dominicanos en toda parte del mundo, y él buscándolo en, en estas dos últimas semanas. Tiene los organismos de inteligencia también, tiene también parte de los militares que trabajan normalmente en las actividades que hace ¿Y en qué se basa también el oficialismo ante la Junta Central Electoral? Crear las condiciones para ver de qué manera eh, formula algún tipo de acciones indebidas que, la, que le puedan favorecer. Imagínense usted en lo que nosotros estamos en el siglo XXI y cuáles eh, son los aportes que está haciendo en esta campaña del siglo XXI dar salami con la cara de él dar pan con la cara de él eh, no hay eh, temas fundamentales de parte de eso entonces, por otra parte está el asenticialismo eh, en todos los sistemas sociales que, que están puestos y también la necesidad creciente que tiene el pueblo, un dólar a 58 eh, por uno, tenemos que los alimentos de primera necesidad aumentaron de un 10 a un 15 un 20 por ciento, los combustibles también, en fin, nosotros estamos harto de este desorden, harto de este irrespeto a la institucionalidad harto de este sistema administrativo y todos los esfuerzos lo estamos haciendo para que esto termine en una primera vuelta. Este país no se merece una segunda vuelta que le va a costar más de 6 mil millones de pesos. Y todo lo que se hace aquí es con dinero prestado, prestado, prestado. Ya nos tienen hipotecado hasta la tercera generación. Esto simplemente, simplemente de acuerdo a lo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando en las calles, esto se termina en la primera vuelta. Bien, bien. Que están ganados, quieres decir. Ellos, el PRM. Ellos no responden no a los choques eléctricos le dijo Guido. Francis, vamos a ver. Mi amigo, los amigos del PRM que somos aliados en lo congresual, no responden a los choques eléctricos que ayer dijo Guido que le dio era La encuesta. Sí, Para que bajen un poquito la frecuencia. Soñar no cuesta nada. ¿Cómo es ella ya? Que, que soñar no, soñar no cuesta nada. Hay una especie de eco. Pero sí quiero hacerle... Nada, no, quiero escuchar... Quiero escuchar Déjame escuchar a Fulvio. Fulvio, diga. Fulvio, diga, Fulvio, diga, Fulvio, diga Estamos diga, diga, en nuestro derecho de decir que esto se va a ah, primera sí, ah, ah, sí, no, ah, no, no. Ah, esa claro, no se va a criticar. Pero, pero yo digo que eso ya no cuesta nada. O sea. En esa parte te pido disculpas si lo interpretaste por otra vía. No, es que tú tienes un ataque asiduo con eso. No es desde ahora, eso es siempre. Ay, ay, bueno, ay, bueno ay, de todas maneras, es un consejo, creo. Aquí, ha sido un consejo, porque son, son posiciones que en la política se ha determinado que mucho triunfalismo a veces no es bueno porque dejan de percibir aspectos que se van dando durante el trayecto y en la recta final es mucho más peligroso. Es mi consejo. Pero le voy a decir una cosa al igual que lo que se nos vendió a nosotros de la facilidad, del tiempo, de la seguridad, con el voto electrónico, y miren lo que pasó, y dónde estamos. No se puede presionar a la realidad con la excusa de evitarle más gasto al país. Si la votación democrática libérrima genera una segunda vuelta, tenemos que asumirla, porque ese es el costo de la democracia. No me vengan con chantaje de que esto hay que terminarlo ahora, porque no va a ir peor. Ciertamente que sería interesante que se definiera en la primera vuelta, pero de no ser así, no se puede forzar el mingo tampoco a que lo sea, a costa de cualquier cosa, solamente para evitar cosas. Eso es una... Concepción eh, muy eh, asumir eso es presionar la libertad del voto y, des, y denigrar a aquellos que en un momento, posiblemente en la segunda vuelta voten. Claro que sí. Eso se da, eso también, se da, también. Eso se da. que genera entonces un entusiasmo. Y definitivamente puede haber una votación masiva de otros sectores que se abstuvieron, O, se abstuvieron, o, pudiera, sí. o pudiera eso provocar una baja, por ejemplo, en el año 1996, la Francia, en la ¿sabes? primera ¿sabes? vuelta, eh, fue un, votó un 78% y en la segunda vuelta votó un 76%, es decir, bajó dos puntos ahí de, decir, de la intención. Es decir, que quienes votaron en la primera elección, al ver los resultados se quedaron sentados en la segunda. Como quien dice, Exacto. ya ahí no hay nada que un do, buscar. Un 2%. Ahí no hay nada que buscar. Entonces, yo creo que hay que ejercitar sin mucha presión a la democracia y al procedimiento, por lo que ya le he dicho. Nosotros queremos que haya una definición en primera vuelta, pero por lo que veo y por lo que se ha visto, es imposible. Solamente un Estado, un gobierno como este, se ha apresurado hacer un gasto con un individuo que simplemente representa al candidato real, que es el presidente de la República, que no se ha querido despedir. Gonzalo no representa eso, ni tiene la capacidad, ni, la, ni, ni, ni el conocimiento para abordar temas que no le van a permitir en, en un debate. Y hay algo, ojo, lo que pasó en esta semana en los hombres de empresa, yo lo voy a analizar más a profundidad en mi turno. Los hombres de empresa. Sí, la empresa... ¿La asociación de industria? De industria, eso mismo. No, no, no, lo que se presentó. ¿De la asociación de industria. A Ellos fueron los que propusieron las preguntas que debió de llenar cada candidato, y eso no lo dijimos ayer, se nos pasó. Sí, un temario. Un temario, y en base a ese temario, en 20 minutos tenía que desarrollar y sí, yo, creo que ese, yo, yo creo que cambia totalmente la, la, la panorámica de la valoración. ¿Quién cumplió con ese pedido que le hizo ese sector? Y quienes hablaron a un sector fuera de donde estaba el escenario, que fue el candidato oficialista que le habló a, como dice, a los pica-pica. Pero ahí hay una, una imagen que quiero que me la ponga el, el, para concluir para que la gente entienda cómo está equipado. Ay, ¿Y qué es eso? Es cómo está equipado. Qué? Y cuando se genera una encuesta donde participamos todos desde nuestro celular, desde nuestra computadora, hay un centro de votación que genera miles o cientos de oportunidades individuales. Eso es del PLD. Así cualquiera gana y crea una percepción que va desalentando al votante y va haciéndole creer que es verdad que ha aumentado, pero ese costo lo está pagando este pueblo, ese costo lo, está, lo estamos pagando nosotros. Eso salió ayer, esa, esa, esa imagen, de uno de los que trabaja ahí, que parece que la tomó y, y traicionó la, la seguridad y la, y la intimidad. Así es, bueno. con eso le digo todo, así es que están ganando las encuestas. Bueno, yo me voy a centrar verdad, en, en comentar lo que es el, el resultado de las diferentes encuestas que han salido en los últimos días eh, sin entrar en valoración ninguna. Eh, solamente voy a, a marcar las tendencias. Te, te mandé ahí unas imágenes, muchachos. Por ejemplo, en el día de ayer salió la encuesta eh, Polimetrix, que le da a Gonzalo un 47.7 y a Luis Abinader un 37.5 frente a un 8.5 de Lionel. Eh, la tienen, muchachos, las imágenes. Mírenlas ahí, eh, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Inmediatamente, y aquí sí quiero ser claro, el PRM parece que sabe lo que está pasando, está claro de los números, y cada vez que va a salir una encuesta, ellos tienen una encuesta eh, engavetada para sacarla, y lo voy a demostrar ahora. Por ejemplo, ayer que salió Polimetrix, yo no sé de quién es, eh, salió inmediatamente APD Consulting que le da a Luis Abinader un 51.6 frente a un 34.4 de Gonzalo y un 11 a Lionel. ¿Qué resulta? El día 1 de junio, el día 1 de junio, cuando salió la CIT latinoamericana, eh, eh, que le daba a Gonzalo un 40.7 y a Luis Abinader un 39 y un 10 a Lionel, inmediatamente salió una encuesta que se llama Mercado y Cuantificadores, el mismo día salió. ¿Mercado? Eh, Mercado y Cuantificadores, eh, que le da a Luis Abinader un 51, eh, frente a un 33 de Gonzalo y un 11 a Lionel Pero el día que salió, el 27 de mayo, fíjense que yo le doy seguimiento, el 27 de mayo salió Lamar Marpen y esa encuesta de Marpens se hizo el 20, del 25 al 20, del 20 al 25 de mayo y salió el 27 de mayo, se fue publicada, que le daba a Luis Abinader un 39% frente a un 37 de Gonzalo y un 10 a Leonel. ¿Qué resulta? Que ese mismo día salió el Centro Económico del Cibao con una encuesta que había hecho el 25, del 25 al 26 de mayo, y esa encuesta del Centro Económico del Cibao le daba entonces a Abinader un 53.5% y un 34 a Gonzalo. Pero ¿qué resulta? Me llama suspicacia que el, la propia eh, encuesta, Centro Económico del Cibao, había hecho una encuesta en, en el 9 de mayo. ¿Cuándo la hizo? Del 11 al 12 de mayo. ¿Y cuándo la publicó? El 14 de mayo. O sea, el Centro Económico del Cibao hace una encuesta que la publica el 14 de mayo y hace otra encuesta para publicar el 27 de mayo. Aparentemente el PRM sabe, conoce los números Está claro de la realidad de que Gonzalo Castillo, en todas las encuestas, porque eso es lo que yo quiero que ustedes vean, todas las encuestas, habidas y por haber, cuando usted la investiga para tra yo la tengo toda aquí. ¿Cómo se llama esa encuestadora? ¿Cuál? Yo tengo aquí la lista de las encuestadoras sí, autorizadas. está, está mercado. Tú la puedes está. buscar todas las encuestas y la mayoría o todas ellas, en marzo, no, le daban a Gonzalo Castillo. Un ben, eh, eh, no llegaba a un 30% ah, en marzo y todas las encuestas, todas incluyendo la del PRM, le dan a Gonzalo ahora más de un 34%, significa que ha ido creciendo vertiginosamente y eso es lo que tiene esta guerra de encuestas eso es lo que pero tiene esta no caja entiendes de entonces que las que salen a favor de Luis Abinader son que yo la tienen en escritorio no, y las yo demás no sé, no. No, yo no, pero no eso lo que de alguna yo forma yo no sé. es que es lo que tú me respondas entonces o a Julio que me responda cómo es que el Centro Económico de Cibao hace una encuesta del pero aquí lo tengo aquí lo, lo numeré. sí ]ito. pero oye la pregunta es la siguiente sí. o sea no, no es a modo de entrar eh, tanto sino de de, de aclaración uh -huh. planteas que el PRM tiene engavetado eh, encuestas para dar respuesta a cuando sale una que da ganadora a Gonzalo. Eso es lo que has dicho. No, yo no sé, si. Pero es, mi amor, yo, que eso es lo que tú yo estás no sé diciendo. porque La Marpen no, no dio ganadora a Gonzalo. Pero lo oye, dio pegado. Pero escucha lo que tú dijiste. O sea, yo te pregunto, tú dices que cuando sale una que da eh, por encima a Gonzalo Castillo, inmediatamente sale otra que no, ya tiene una. Cuando el va PRM a salir guardado? una encuesta, una encuesta, aparentemente, eh, como el PRM sabe que hay una realidad en el electorado dominicano, como hay una realidad, ¿verdad? El PRM tiene, en lo que yo entiendo, tiene una encuesta engavetada, porque si tú te fijas, investigalo para que tú vayan a los periódicos. No, pero como ya tú lo investigaste, no te dar cuenta que de, de, de Ahora, cada vez que sale una encuesta, por ejemplo, cuando salió Marpen... De, salió el Centro Económico de Cibao. Cuando salió la CIT latinoamericana, salió... No sé cuál fue la que salió. Yo te voy a contar, te voy a decir ahí. una cosa. Pues si, yo me, me imagino yo que Fulvio tiene el su... Comentario, me falta, sí, yo yo, yo entonces, creo que Fulvio tiene su respuesta, reporte, pero, aquí todas. pero es natural que en la lucha política y en la guerra de, la, de dominar la perfección... Cada partido tiene su estrategia y tiene sus argumentos para contrarrestar al otro. Claro. Entonces... ¿A ¿Alguien le está mintiendo? Eso, el no, no, no. Eso, se consecuencia de los trabajos de levantamiento que están haciendo constantemente, que se hacen en la, en la estrategia política, según los expertos, en semanas y días, constantemente, y saben en qué momento deben tirarla, lanzarla. Y cuál es el efecto. En este momento el gobierno que ha logrado con la MAPEN, que aunque está desacreditada porque había dicho el mecanismo de obtención de esos, no era válido y de esos, de esos datos, quedó en la FEA cuando la Junta desmintió que le haya proveído de esos datos. Es que, es que, es que la Ahora bien nunca dijo que ellos le dieron datos. Sí, la ellos... MAPE lo que dijo es: nosotros conseguimos los lo, lo, lo datos, por ejemplo, de los teléfonos residenciales. Por vía de la lo Junta. Y los usamos con un lo pagón dijo... de la Junta que es público. No. Pero la León, Junta no te señor, puede permitir mire, que tú acceses. Yo le digo a ustedes, cuando se no, sienten mire, no, aquí a no, hablar, no, hablen con propiedad. No, pero es que eso es con propiedad. Pero busca no, todos lo periódico no, los periódicos como se le ha desmentido. Pero, pero no ni el, no el, el director mismo director la ha creído en ella. Habían sectores. Y ha dicho que aquí no existe esa posibilidad. forma de rebatir eso. Pero ¿y cómo tú lo vas a rebatir si eres el director mismo director? La Mark Payne no dijo directamente que la Junta le proveyó de datos. Sino habían sectores que estaban acusando a Mark Payne de que la Junta se lo había dado entonces Exacto. ahí se sí aclaró, eso fue lo que pasó pero ahora, eh, en estos minutos, un minuto o dos que tengo acá nosotros tenemos una realidad aquí con el tema de, los de las encuestas hay tres encuestadoras avaladas por la Junta Central Electoral nosotros entendemos que la Junta debiera de asumir su papel de alguna forma de, de rector o fiscalizador Ay, en este mío. sentido Tú y decir señores, pero dejen este relajo porque que no es posible? Amigos televidentes, no es posible que todos los días salgan a los medios dos y tres encuestas con datos muy divorciados. Alguien está mintiendo, o sea, algo está pasando en ese levantamiento de información que se le está brindando a la gente a través de los resultados que ellos ofrecen día por día. Porque cómo es un asunto que en una encuesta te sale Gonzalo con un 10% por encima, Luis Abinader con un 55, en otra con un 47. Las encuestas, las investigaciones científicas tienen aspectos muy definidos, y nosotros los hemos dicho, de cómo hacer el levantamiento de información y el margen de error es muy mínimo. Entonces, esto te quiere decir que no puede haber una diferencia de tantos de tantos puntos en cada encuesta que se presenta a la gente el manejo de las percepciones es válido en estos procesos electorales para que tú de alguna forma eh, algún grupo de gente vaya entendiendo que tu candidato es el ganador y que eso motiva que tu voto sea por quien está arriba ahora bien jugar jugar con, eh, con datos con números y decir una cosa por otra, eso no es correcto. Y la Junta Central Electoral ha debido de pronunciarse claro. ante esto. estas encuestadoras están avaladas y hay una serie de mecanismos, mecanismos y requisitos Urión. que se les solicitan para ellas ser aprobadas de manera oficial por ese órgano rector. Pero señor llama, Castaño, haga algo con la mente. No se puede nuevo, tener este relajo, Fulvio. Te cedo un segundo y quiero decir algo. En no, ese no, sentido es muy fuerte no, okay. lo que <ríe> se hace. Al Centro Económico y... del Cibao que diga <ríe> por qué hizo una encuesta eh, en mayo, a principios de mayo, la publica el 14 y de una vez el 27 de mayo. Y publica a Mark Penn que diga que es un mecanismo no válido, no Ey, válido y luego lo usa. Él nunca dijo que no era válido. Yo lo reto reto a que lo busquemos es ese es comentario. Yo lo tengo. Y cuando usted lo analiza, él nunca dijo que no era válido. Él dijo que aquí no existía una plataforma y ellos la crearon. Él dijo que aquí no existía una plataforma de datos en a través de la, la telefónica. Creó. Vamos a...